Bueno, pues estamos aquí en otra de las entrevistas, en este caso pues una persona súper, súper especial, lo vi desde, pues, literalmente desde que era un, un profesional liberal que tenía su, su consulta de psicología, hasta día de hoy que hemos terminado el último lanzamiento, que ahora mismo se encuentra en Vietnam. Nada, no me voy a enrayar mucho, eh, David, tío, encantado de tenerte por aquí. Mil gracias, Dani, o sea, faltaría más. Vamos a hacer dos preguntas sencillas, así prim primero de todo para un poco romper el hielo. Lo primero, ¿cuál, cuál es tu nicho? Es decir, ¿dónde, dónde estás ubicado? Eh, bueno, sí, lanza las responde, preguntas y ya te <risa> Vale, esa, ver, es, eh. esa es la primera. Y la segunda, ¿cuánto has facturado en tu último lanzamiento? ¿Y en cuánto tiempo? Pues mira, mi hecho es de, de, de psicología, soy psicólogo. Eh, y el, lo, que, lo que estoy trabajando ahora, aparte de mis pacientes y todo eso, y con vosotros en lanzamientos, es formación para psicólogos. Sobre, sobre todo para, para vivir de la psicología a través de, de, de Internet, como lo hago yo. Básicamente en, encontrar clientes, crear una comunidad, hacer pues eso, una, una presencia en redes sociales a través de Internet que te traiga clientes. Y en el último lanzamiento creo que han sido unos... Pues, 47.000 y pico, 48.000 prácticamente, 47.000 y algo. No me acuerdo el nombre, o sea, literalmente no, no me acuerdo de las de los numeritos, sé, yo solo sé que ha sido una puta locura. Y que y eso, o sea, ha sido algo más de 40, no creo que no llegue a 48, algo más de 47.000. Total. Para mí, es lo que hablamos siempre, ¿no? Es, es, es, es admirable como joder, pues alguien como tú al final que tenía su consulta eh, donde atendía pacientes, pues, pues pues uno a uno ha sido capaz como de de venirse a esta realidad paralela de los negocios online, de los lanzamientos, y, y joder, ¿en cuánto tiempo has facturado eso? O sea, habla de, de días, ¿cuántos días? Pues días, a ver, nos pusimos... Eh, de días de hacer hacer, porque nosotros tuvimos la primera reunión como un mes antes, pero luego empezar a trabajar, son dos semanas realmente, de, ¿Sí? de currar. Igual yo unos días antes de esas dos semanas ya estoy preparando algo de video, algunos vídeos, pero currar, currar, al final son dos semanas de curra, lo cual es una puta locura porque a lo mejor un, un psicólogo que funcione muy bien, igual puede facturar al año, yo qué sé, no sé cuánto puede facturar un psicólogo normalmente, pero suele ser como, supongo que 20.000, una cosa así, que yo facturé el, el año que dediqué solo a la terapia, y aún así ya dependiendo de las redes sociales, pero estamos hablando de a lo mejor conseguir más del doble de facturación de un año en dos semanas de un psicólogo normal, solo por haberme pasado al tema de los negocios online y solo por haber encontrado, pues al final, haber ampliado un poco mi, mi rango de, de, de mercado, haber ampliado un mercado nuevo y haber aprovechado lo que ya sé para hacer un negocio nuevo. Sí, a, además, joder, antes de meternos un poquito en, en, en, en pues, to, todo el procedimiento ¿no? y cómo fue, eh, este no es el primer lanzamiento. Si tú empezaste al final haciendo, joder, pues, pues, pues un primer lanzamiento donde la inversión fue, fue, fue mínima. Entonces, pues me gustaría un poco que, que hablases cómo, cómo ha sido, o sea, cómo ha ido transcurriendo eh, todas esas partes y además lo que ha supuesto. Porque sé que, en el, por ejemplo, en el segundo lanzamiento que hiciste, pues eh, te dio como ese impulso para mudarte a Madrid. En ese tercero, pues te ha sido de, de, de, literalmente a vivir viajando por Vietnam. Entonces, explica un poco cómo han sido esas, esas fases de los, de los lanzamientos. Bueno. Eh... A ver, las fases de un lanzamiento siempre son con, <coughs> con mucho miedo constante, porque evidentemente te enfrentas a algo nuevo, siempre estás como... Al final, joder, lo, los números siempre son como que engañan mucho, ¿no? Puede ir todo muy bien y, y al final puedes trabajar muy bien, pero nunca estás seguro hasta que salen las cosas. Entonces, el proceso de hacer lanzamiento, de lanzarte, de hacer un lanzamiento nuevo, siempre, siempre asusta bastante. Eh... Por eso es verdad que a mí me ayudó mucho que aunque hubiera miedo al final entendía que tampoco tengo otra opción eh, en mi vida que no fuera tomar un riesgo hacia un lado a otro para ir crecer. No se puede crecer sin arriesgarte en algo y en este caso yo prefería crecer en algo que ya sé que funciona, que veo mucha gente que lo conseguía hacer y encima cuando tuve la primera entrevista contigo al principio me dejaste mucho más tranquilo, de vi estructura y vi cosas que se pueden hacer muy bien y vi un equipo detrás que sabe hacerlas. Y dije tío al final tengo que tomar un riesgo por algún sitio en mi vida si quiero hacer más de lo que estoy haciendo. Y este me pinta muy bien, porque ya sé que funciona en otros muchos nichos y porque es como un equipo que ya lo ha hecho funcionar. Entonces, eso me ayudó mucho. Entonces, salvando ese punto, lanzamos el primero, funcionó muy guay, me dio la tranquilidad de... ¿Cuánto? Vamos despacito. ¿Cuánto invertiste en el primero y cuánto facturaste? En el primero invertí 1.500 en publicidad. Y facturamos, hicimos un, un por 10, una locura, por 10, facturamos 10.000. ¿Vale? ¿Vale? De 1.500 sacamos 10.000, lo cual ya para mí fue como... Eh, acojonante, ¿vale? Y fue, fue muy, muy bien. Y ya me di, Joder, tío, eso ya me di cuenta de que, de que se podía hacer, ¿vale? Y fue un buen trabajo, fue una... O sea, multiplicar mucho la inversión y ya fue una, una forma de empezar muy guay. A partir de ahí, hay un, un cambio mental en mi cabeza, tío, que fue... Vale, yo estaba viviendo en casa de mis padres, con mi pareja, además, estábamos esperando a que nos fuera un poco bien y yo, joder, tenía mi sueldo, pero al final, cuando eres psicólogo, siempre vives con el miedo de, bueno, yo no sé si el mes que viene me igual de bien, aunque te vaya a ir bien, ¿no? pero siempre tienes esa sensación, pero de repente tío, una mañana, como cuatro o cinco días después del, del primer taller, el, el primer lanzamiento, cuando ya se había cerrado todo, me levanté y me dije ahí mismo ¿qué, ¿qué estás haciendo? o sea acabas de facturar 10.000 euros en dos semanas te puedes mudar ¿Sabes? o sea, vas a seguir currando vas a seguir haciendo las cosas, salgan un poco mejor, un poco peor, estás aprendiendo y avanzando, empieza tu vida, tío entonces me mudé, me mudé a Madrid y, y estuvo súper guay, todo el año pasado estuvimos ahí porque además, tío, me permitió porque justo después del lanzamiento acá a mi pareja le salió la oportunidad de trabajar en Madrid en un estudio de tatuaje muy chulo, le hacía muchísima ilusión. Si yo no hubiera podido tener esa tranquilidad de lo que pasó con vosotros en el primer lanzamiento, no os habría podido mudar, ella habría tenido que estar literalmente perdiendo como cuatro horas al día en trayectos porque no nos habíamos podido mudar. Pero como pudimos ir a Madrid, pudo coger ese trabajo y el año pasado entero pudo hacer vivir ese sueño que le ha hecho aprender un montón y a mí también, vivir en mi casa en Madrid disfrutando un huevo. La verdad es que, claro, ya vino el segundo lanzamiento y lo petamos muchísimo más, invertimos en ese 3.000 euros en publicidad, decidimos doblar la facturación diciendo, igual si doblamos la facturación, si con 1.500 sacamos 10, a lo mejor si metemos 3.000, pues sacamos 20% y vamos y nos marcamos 48.000 y pico, no me acuerdo cuándo sacamos, pero fue casi 50.000 euros, tío, no, no puedo creer, no puede ser, tío, además habían pasado como cuatro meses entre uno y otro, no había adaptado, a, hemos hecho mil y ya hemos hecho 50, hostia, y ya habíamos hecho 50, tío, y ya, ya fue una bastante locura esa cifra para mí, bastante locura, ya son muchos años de psicólogo, eh, de facturación de psicólogo en dos semanas, y encima todo iba bien, porque además la, la formación funciona, la gente está muy contenta, lo que hacemos es muy bueno, da, hay muy buenos resultados, ha funcionado que te cagas, y vamos con ello, ¿no? Y además hacía los directos ya en mi casa, o sea, noté mucho, mucho avance. También eso me gusta mucho, tío, que con cada directo he notado como un cambio de vida que ha ido acompañado, ¿no? Con cada lanzamiento. Que al final es cierto, que no solo es que factures mucho o que tengas un negocio para presumir, es que tu vida cambia y te da la oportunidad de cambiarla, ¿no? Y después de estar ese año, eh, después de esos tres meses de, de formación que dimos y, y todo el año ahí en, en Madrid, pues justo se combina Que ya era momento de hacer otro lanzamiento Ya habías terminado la formación, ya hay otro lanzamiento con vosotros Y entonces porque, a mí me... un poco, Es decir, la formación dura Tres meses y es un poco más o menos el, el, Digamos, el periodo que has seguido para, para hacer lanzamiento, es decir, cuando cerraba La formación, hacías lanzamiento Es decir, Exacto. todo esto estamos hablando de este año Es decir, todo esto ha ocurrido este año Que no es de hace tres años atrás ni No, este año No, no, tal cual, o sea, todo esto ha ocurrido este año Porque es yo tengo la formación, cada o sea, hacemos lanzamiento, que normalmente nos toma a veces un, como medio mes, una cosa así, entre que nos sentamos y luego nos ponemos a trabajar a la semana siguiente, eh, entonces terminamos el, la formación, que son tres meses, y en cuanto termina, ya por aprovechar cómo está el mercado y todo, pues automáticamente nos ponemos a preparar el siguiente. O sea, que como mucho entre medias, pasarán tres semanas entre una formación y otra. O sea, que sí, ha sido tres lanzamientos prácticamente, eh, o sea, no, prácticamente no, seguidos, los tres, y los tres muy bien además. Háblame, háblame del último porque, bueno, sabes que a mí para mí es uno de mis hobbies el, el, el, el viajar, sobre todo porque veo esa, esa libertad que quizás hace años no tenía, ¿no? La, la, la libertad pues tanto económica como geográfica como, como temporal y, y si algo me han permitido los lanzamientos pues es el, el, el hecho de no de poder, pues para mí cumplir uno de mis sueños que es visitar países, que es conocer cultura, que es estar tiempo en un país y, y, y no saber ni siquiera cuándo volver. Entonces, sé que a ti te pasó que tuviste esa, esta sensación similar en el último lanzamiento, entonces me gustaría un poco que contases, pues, pues un poco cómo te dio la locura por, venga, pues, yo un psicólogo, <risa> rompo todas las reglas y me voy con mi pareja a viajar por, por Vietnam. Pues, eh, hace 10 hace años eh, tuve un viaje muy, muy potente por, por Asia, antes de, tenía 21 años, había acabado la carrera justo, y podía hacerlo, ¿no? Entonces me fui por ahí, viajé mucho y me enganchó mucho. La sensación de, joder, descubrí que viajando era como literalmente cada segundo de viaje sabías que estabas aprovechando en tu vida, ¿no? Cosa que no sientes a veces cuando estás en tu ciudad durante tres meses sin hacer demasiado. Aunque es verdad que desde que hago lanzamientos la verdad es que poco hay tiempo hay que aburrirme. Pero esa sensación siempre se me ha quedado ahí, tío. Y cuando volví, al final, pues no tuve la oportunidad de seguir, de seguir viajando mucho. Eh, un poco más adelante sí que hice otro, pero al final son viajes que constantemente los vivía como con mucha fascinación, pero con la frustración de la vida debería ser así, ¿sabes? O sea, deberías poder verte, conocer mucha gente, conocer mucho mundo. No, no es lógico que una persona teniendo todo el mundo alrededor solo se quede en un sitio, ¿no? Y el trabajo tal y como funciona te obliga a eso. La formación, el trabajo, el estudio. Entonces, es una cosa que siempre tenía ahí dentro, la espinita. Pero claro, te metes como psicólogo y ya tienes una, una clínica, ya estás afianzado en un sitio, ya no te puedes ir. Entonces, yo en todo momento siempre he tenido como una pata totalmente como un 50 o 70% de mi consulta online por si quería hacer eso, tal cual, pero en ningún momento como tomando la decisión. De repente, hacemos ese tercer lanzamiento eh, y ya automáticamente ya empiezo a verlo, o sea, empiezo a pensar, a ver, o sea, ya empieza, de hecho, antes de, de hacer el lanzamiento, ya empiezo a pensar, tío, eh, días de antes, tío, ya estaba yo, acababa de facturar un montón, estábamos como muy, muy a gusto con, con la facturación de, de lo que digo, o sea, al final en 10.000 más, más 50.000, Todavía no te oigo, pero lo puedes... Ah, vale, tienes el micrófono cerrado, ¿vale? Lo puedes activar cuando quieras. Sí, te escucho. Ahora. Eh, joder, eran como 60.000, digo, joder, con esto de background sí que puedo viajar, ¿no? Entonces justo mi pareja en ese momento estaba terminando su, su el, el trabajo físico donde estaba, ya estaba, lo iba a cambiar, entonces dije, tío, literalmente me di cuenta de que tengo todo online, mi negocio está online, si pasa cualquier cosa, cualquier mes que se me baja o que no puedo por lo que sea hacer más sesiones porque estoy en un horario distinto, da igual porque tengo los lanzamientos, entonces al final entra muchísimo más dinero por ahí, no pasaría nada, y ni aunque no trabajara en dos años ahora mismo, no pasaría nada, entonces y en dos años me da mucho tiempo a trabajar de mil cosas, o sea que no va a haber ese problema, y dije ya está, tío. O sea, me costó darme cuenta, pero un día me hizo un clic de tienes todo lo necesario, todo lo que te va a hacer falta, y puedes cumplir el sueño que has tenido desde hace ya 10 años, así que si no lo haces es solo por miedo, Así que hay que hacerlo. Ya está, o se hace un poco el razonamiento. Me acuerdo, mi sofá azul de Madrid, los últimos días de ese piso. Dios, admirable, admirable. Ay, no te quiero quitar más tiempo, entonces ya te lanzo la, la última pregunta. Y más allá de los, los temas económicos, me gustaría que dijeses, pues, cómo ha cambiado tu vida los lanzamientos, o sea, más allá de, de a nivel eh, económico. Pues, tío, en eh, los lanzamientos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 En este caso, ponerme en manos de, de, de ti y de tu equipo, que en las tres ocasiones lo habéis petado. Y, y eso es lo que me ha enseñado mucho de mí, tío. Que si quieres algo, solo tienes que saber cómo hacerlo y solo tienes que literalmente echar el, el valor, vencer el miedo que te supone para avanzar. Y más allá de lo económico, más allá de todo eso, me ha enseñado a creer en mí, a, a, a, a afrontar los proyectos con valor y a esperar hasta el final. O sea, porque todos los procesos, todos los proyectos, tienes un montón de dudas contigo con el proyecto, a veces a ti te da un por saco que te cagas. ¡Ay, Dani! ¡Y esto tal! ¡Ay, me acojono! ¡Ay, no sé qué! Y tú en plan de David, tranquilo, todo bien. <ríe> y, y joder, he aprendido mucho de gestión, de, de miedo, de valentía y de, de confianza. Y darme cuenta que al final las normas del mundo son iguales para todos. Y los que consiguen resultados no son los que están tocados por una varita, sino son los que aprenden cómo hacerlo, se lanzan a por ello, lo pelean... Y en el propio proceso de pelea crecen lo suficiente como para que las cosas funcionen. Que no es ningún misterio, más que echar literalmente todo en el asado. Ah, buenísimo, David. Eh, joder, mil y millones de gracias por, por estar aquí. Y nada, para mí es, es un placer poder haber visto pues, todo esto desde literalmente desde el principio, tío. Desde que eres un, un psicologuillo más con sus consultas.